Quiero que sepáis que si estoy hablando de tonterías o no estoy comentando la partida es porque yo estaba jugando tranquilamente en la tarde, ¿vale? Sin saber que iba a ganar. Y aprovechar la reproducción automática y ya está. Y la, y la grabé, así que disfrutar estas 14 wins en pisos picados. ¿Qué cojones? He dicho wins, no, no kills, lol. Bueno, y el que o sea, lo va más. Pues un alto... Naruto tiene un chakra más. De pequeño tiene un chakra más alto que el Kakashi. Eh, porque, ¿de dónde llegaste? Porque tiene muchísimo. Ni pregunté. Tiene muchísimo con el kiwi, que le facilita todo. Bien. Tengo a la delta, se escarse Venga, tío. Venga, tío. Las bombas fétidas ahora son azules. Ya. A mí me mola que sean azules porque. Quitan de 5 en 5, ¿no? Ahora están sí. el es que, para que, mí, es que para, para mí es como, ¿eh? como si la eliminan del juego, tío. Te lo juro. ¿Por okay. qué? Me dan asco, tío. Solo me hacen grande cuando estoy en squat y las comienzas a tirar en comienzo a gritar Hitler. Mola porque un campero que no para de construir, como el Víctor, se la tira si no tiene nada que hacer. ¿Sabes? Uno que está tocadísimo y, te, y no para de construir constantemente para que no le mates. De rabia. Y te la... Te eso. Es, es un Víctor, ¿no? Es un gran... En azules. Un Víctor guapo. Ahora tengo la Pino... La Pino Vey. no ve? Lo único que sí. sé que sí. Quiero, sí. Con quiero con usted. Con usted. Que contigo hasta el amanecer. ¿Cómo te la sabes? No sé. No sé. No sé. Yo me la sé. Porque el cole la profesora nos ponía música. Yo me y... acuerdo de los niños de los niños de estos que comentó on play sabes Estos sí. niños que se creen igual los vale. doy hoy en día ven que tienes aquí a las deltas yo ya tengo 10. así no, vamos los voy. dos volando a los sitios voy no me saco qué verdad estás jugando fortnite ¿eh? no alol sí. sí no, ¿No se carta ¿Dónde está la sala de esta serie bueno, si pues eh, está ahí ¿Dónde se apone mierda? Dentro, dentro. Ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Sube ahí a la derecha. De dónde llega. ¡No, no! ¡Un sí. víctor! 2.0 No, no, no, voy. ¿Dónde, dónde? Que no. le tiro Gilder. Me ha tomado una, me ha tomado de una, Me ha de una, es una vaya. A ver. Lo estoy matando, eh. Se está muriendo de cáncer. ¿Qué haces ahí? Vale, te revivo. Yo me aparto, ¿vale? Para no estorbar. Ahí. Apártate, apártate para no estorbar porque esto es duro, ¿eh? Soy sí, buenísimo, ya está. Un poco de loot. Nada, no es nada personal, ¿eh? Es que quería el sniper. No quiero decir ya nada, está. pero eso sí. Lo de, la, lo de lootear antes de revivir, eso nunca, se te va, eso nunca se va a cambiar, ¿eh? No. Si quieres el sniper, pero está claro que. Es Está claro que el sniper yo te lo voy a dejar porque eres tú quien Mira, la ha si matado. Estoy dejando la AK y todo. O sea. No sé. El sniper está. Si el sniper está claro que te lo iba a dejar porque lo ha matado tú. Claro. Ya, ya, ya, o sea. Ya es por respeto. Ya, en plan, no está lo hago por porque. Mí. Yo es porque venga otro enemigo, ¿sabes? Porque tienes vendas, ¿no? Sí. No, no, no, no, no. no, no, no. no puede ser. Te escondo. ¿Necesitas alguna? Pica esto y nos ponemos un cubo. Sal, sal de aquí, rompe esto, rompe esto. Vámonos. Vámonos, me cago en todo, que casi morimos ahí. Me cago en Will. Cuidado, eh. Ah no, no te vayas, ¿Qué? no te vayas. No, no, no, no, no, si cae no, algo. no, no, no, no, eh. no, una bestia de Cuidado que viene por aquí a la ah, Míralo. Te lo he dicho al principio. No salía en un cofre. Revéntalo, revéntalo. Está nada. La... Bueno, está nada, la... no. Le he quitado escudo. Como se sentía algo, se sentía algo. Está por aquí dentro ahora el maricón. A ver si me da, ¿sabes? A ver si me da, a ver si me da el sapo con los. con el acero. Está segunda? por aquí el sapo, ¿eh? Pues mira, Eric, tú sí, ya sí, sabes que... este truco. Te lo tienes que saber si sí, o si, sí, no es el de pasado. Está aquí. ¡Oh! oh, me oh. Buena. No, no voy a comentar nada porque somos un equipo, da igual que se lleve la kill, nul A ver, yo le no he metido un escopetazo de 80 LOL Yo con las ¿Tienes, caries escopetazo... ¿Tienes escopetazos Eric? ¿Tienes cohetes? No ¿Ni uno? Bueno, no Sabes que tenemos a la delta y nos podemos ir a donde nos salga un el bravo, ¿no? Ya, pero... ¿Y las vendas? ¿Nos llevamos musculación. Este tiene una solo, Eric ¿Verdad? Pues yo Eric. estoy a 68, tú ¿Cuánto estás? Ah, no, atrás? tiene 10, tiene... Yo a 75 Ah, pero hasta cuenta ¿no? Ah, mira, si aquí hay 7. Me imagino me que sabías es este truco, ¿no, Eric? El de pasar ventanas así. Me imagino es que es para no saberlo. Sí, y esquivar trampas. Tiene madera, Eric, no que tengo dos de madera. Sí, pero poca, tengo 254. Yo es que no, no veo árboles en la zona. No sé, es tengo... piso picado, ¿sabes? Me da miedo. Aquí hay un poco de edificio más que no. Lo... Se encuentra. Eh... Un poco de aviones pasando por al lado. Si pues encuentras cohetes, dámelos que tengo lanzado a petos. ¿Puedes Vale. O sea, no me sé, está Vale, los? peca. <risa> no sé para qué quieren. ¿no? Cuidado con el avión, eh, que ronda por aquí. Que no, venga por echar esa voz. Se chocan contra mi músculo y se falta en <risa> el 5. Se falta el 5. ¿Te has dado cuenta que la, Eric, los camiones, los que estaban cerrados, muchos estaban abiertos, ahora están abiertos. Los que estaban cerrados, ahora están abiertos un montón. No sé si me he explicado. Eric, aquí hay una camion. sniper. Es que no, voy a dejar las aletas, tío, es que tengo. El Sniper Lanzapepo, si y escopeta y P90. Tengo el loot de la partida. Igual, sí, es que no pudo más, tío. Tengo que ir a He tirado el la aleta. Llevo Scar. yo es que venga, pero tengo que rinda, llevar la aleta, eh, para irme volando. Sí, yo es también. que no las he cogido porque es que no me caben. Es que tengo el Sniper Eric. Mira, y la nueva escopeta. Es que tengo el Sniper y P90 y es, que es que no dispara. me cabe. No me cabe el ya soy yo ¿eh? ¿El qué? ¿El que no te cabe? ¿Por qué disparas solo? Eh, me eh. acaban de disparar. Me. Hay un pavo aquí, hay un pavo aquí. Pero la delta que no me cabe, digo. Hay un pavo aquí. Ey, que este edificio está. Mente. Este edificio este está sin eh. Hay un pavo aquí, A ver, ¿eh? cuando matemos este oh, lo que Está aquí. Y el compa, pues, que esté por aquí. Ey, aquí hay un escudo para ti. Eric, aquí hay escudo para ti. Escu Quiere venir un poco. Tengo, tengo, tengo, tengo, tengo, guárdatelo. Ahí. Y viene gente en No me vida, o sea, yo lo tengo. Estoy que diciendo todo el pedazo de luz que llevo que no me cabe nada. No, no, no, escucho muy bien. A mí me cabe un espacio, eh. Si me quieres dar algo. Le he dado. Cuidado, cuidado. Que los palcasos pues, pues, son. Coge bien. mi sala delta, Eric. Lo no, no he hecho. no está bien. Tengo solo nueve Ya, pero tengo que cojas mi, el stack que he dejado en. No en puedo, un, ¿no? Nunca no se pueden de defender Ya, Oye, pero que, que, si de tienes dos huecos No, este lo tengo que llevar. Ya. Adiós a las deltas. ¿Por qué dispara solo? ¿Qué le pasa al R2 de este mando? Joder. Como odio. Sigo sí, co sin un botiquín, tío, aquí. Oh, tengo cohetes, me acaban de salir cohetes, faxagos. Oh, esto sí que es fax Vamos a ganar la altura, este. vamos a ganar la altura de los ¡A esta. Y sin luchar materiales porque no tenemos. Somos, y viene no gente, creo. Es que no escucho mucho contigo. Que tengo que ponerme la mezcla de audio. Lol. ¿Qué cojones? Están subiendo. ¡Están aquí! ¡Dijo la gente! Buena. Vale, y menos mal que, menos que, que hay un botiquín y luego hay un escudo, tío. Que tiene guardado, ¿verdad? ¡Tú el escudo, por favor! Corre es que porque el otro está por aquí. Es que cerca. Me, iba me, me iba a suicidar, tío, si llego a disparar un poco más. Caerick, ves a rematarlo antes de que lo remate. Que no reviva al compa. Por eso, ves a, ves a rematarlo. Ahora sí. Tenía ¡Está aquí! ¡Está aquí el compa! Voy, voy, voy, voy, voy, voy, toma 3 segundos, aguanta tres Leo, segundos. Le 131. Pero... Aguanta tres segundos. Lo he matado. Vale, nada. es Por feca, tienes un feca. Tenía buen loot algunos, muchos. Tienen los dos muy buen loot. Tienen Scar para ti. Tienen Yo tenía más a las delta. P90, vida. Tienen hoguera, para curarme. ¿Tienes mini escudos o algo? No. Buah. ¿Cohetes de... el... tienen? Tienen que tener cohetes sí o sí, tío. Toma. ¿Solo dos? Ya está, es lo único que he tenido. Joder, vaya, pobres. ¿Tienes balas de SCAR, que eso sí que tenían, y de su fusil? ¿Qué eh, flipas, eh... ¿De escopeta tien, tienes? Sí. ¿Y de SCAR, y de SCAR, y de SCAR triales, cuántas tienes? Peca. 400 o uno. Vale, dame unas pocas. Dame 50 o así. Y toma ¿Cuánto tienes de material? Tengo 121 de madera, 203 de piedra, 78 de metal Vale Cuidado el punto. Pues hemos salido victoriosos de pino, si ¿Sí? es que insistiendo... ¡Lipa! ¿Desde cuando llevo 3 kills, ¿Cuándo se ha matado? No sé Bueno, este de la escopeta, el otro que te he dicho que no voy a decir nada y el otro no Eh, mira, hay Me gente pago, lo he visto con el sniper. Ahí. Sí, bueno, tenemos un poquito de vida de mierda, ¿no? Yo llevo un 150. Pero con poco claro de... verdad, tenemos que buscar escudos para ti, Ricardo. ¡Eh! Venga. qué quieto! qué quieto! Muerto. ¿La han matado? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Corderas? Ahí, ahí. ¿Dónde el loot, Eric? ¿Dónde el loot? está ciego? ¿Qué cojones? ¿En serio? No, si no lo llego a disparar, no lo llegas a ver Peca. nos hubiese matado por la espalda o algo. No Dios se pueden este llevar sí, a las del Dos tío. Problemas. escudos no, aquí en eh, como un flow. Lo. ¿Qué cojones? Está aquí, inactivo? activo. ¿Qué? ¿Estaban inactivos? ¿Qué cojones? Esto es. Cinco que es como un poco de suerte, ¿no? Lol, te has tomado los dos escudos, claro. No. Oye, como que sale un poco de alas delta, ¿no? Sí, pues ahora tenemos que montar otro escudo para mí, ¿no? Sí, básicamente. Somos unos pecas, vamos a ganar. Ya ves. Bueno, a ver. Bien, sí, sí, sí, seguro que sí había un, uno uno se había ido a una Uno se estaba moviendo, pero no sabía moverse porque no se sé quién pero Era malísimo. Eran los dos malísimos Y el otro llevaba la skin que se y, pone si el, el Victor. Se está. están perdiendo, como viste en el vídeo. Ya que la está el menos. Mm. No se ha llenado de tryhard, sea asqueroso. Pues ya, ya está no partida no es la nuestra, mientras, ¿no? Sí. sí, bueno, espérate, no nos ponen ahí. Eric, positividad. Ver, en, si estuviese el Víctor, sería contra duo vs. squad, habría muerto y quedaríamos nosotros solos contra Sí, pues salen, bastan, salen bastante no las a la deltas y tal Sí, sí, y las escas silenciadas, ¿no? ¿Cuántas hemos sí, visto sí. ya escas silenciadas? ¿5 o 6? O sea, brutal Voy a pillar esas vendas que no tengo corazón Tengo solo tres vendas eh. ¡Ah! Un rata, un rata escondido Lo he visto, lo he visto rata escondido Dos, dos ratas escondidos ¡Oh! Buenísima Venga chaval, explota con la o sea, P90. Eric, sa sa ¿sabes qué le ah, podría haber salvado, metido? Eh. ¿Sabes qué le podría no, haber me metido tengo. en el paso porque estaba quieto? Pero he preferido dejártelo. Es una bestia. Te lo bestia No, no te lo prometo porque he dicho, a ver, está no, un no, toque. Sí, sí, sí, que sí. Eh, plan. A ver, la has visto como eh. iba moviéndose, ¿no? Sí. Era re he fácil meternos. No sé dije. Por cierto, han subido. Ah, no, no. Creo, creo que habían subido los snipers, no sé cuál. Dije, a ver, está un tiro, se lo voy a dejar para que porque luego se va a sentir Pero brutal, eh que Se va no a sentir insatisfecho si no. Podría haber llevado 7 kills, pero dicho no creo que se sienta el mole con el mismo Porque es bastante bueno Que vaya, está, está feliz de que pudiésemos Erika, allí, allí. Otro quieto, otro quieto ¿Qué, ¿Qué pasa hoy es el día de los quietos? Mátalo, mátalo, mátalo, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, quieto, ah, quieto, quieto Se mueve Casi. Es ahí, Me cago en los muertos a marcar, ¿eh? Me he Me dado encanta, cuenta tío. de que... Hay una trampa ahí, loot, ¿eh? Oye, el punto. Vamos a movernos hacia aquí. Faxappos, tío. Madre mía, que malísima que la gente hoy en día, ¿no? No sé. Yo creo que no. Um, es el matchmaking. Que, por no cierto, sé. ¿sabes que Fortnite no ha dicho nada de las actualizaciones, pero secretamente ha puesto un sistema de skill base De matchmaking. En plan, hace? ahora nos, nos sale con gente de nuestro nivel, se supone. Porque esto, gente… Entonces, ¿qué somos? ¿Somos rápido. demasiados para nuestro nivel? Somos demasiados sí. para nuestro nivel, Sí, por cierto, Paco está aquí delante, eh. conmigo. Porque cuidado. No, no, no, nosotros somos como… Como Goku en míralo! Claro. ¡Francazo, ah, venga! ¡Crack! Avanzamos como en cada combate, vamos Después manda. Mira ese ahí en 15. Que estamos en la temporada 3, tío, para hacernos base, basecitas. ¡Lol! No. ¿no, Mira el lanzapierre. Es que Aquí la verdad Que están como en la temporada 3. O de trae la tormentina. Cuidado, la tormentina. Si sí, es que como el lanzapierre 3 está así. Mola ahí, la gente Que es esto? temporada. Eric 2, aunque solo lo ponemos. Pues Aquí en la 3 y en la 4 siempre se hacían torres, tío, la gente sí. así. nosotros, yo también lo hacía, eh. Y en la 1 y en la vera. Bueno? Cuidado, cuidado que están con el sniper ahí asomado. No le... Ah, no, un gesto puede determinar si perder o ganar la partida. Así que a estos pavos yo me tiraba o algo al punto con lanzaderas, ¿Qué te parece? ¿Tienes lanzadera? Sí, oh, venga. Y trampa. Vamos a darle. Vamos, Vamos a darle, a darle bro, tú, tú el fallo que lo que Wellington. Q, el campeón. luego nos quedamos sin tiempo y nos presionan. Vale, ahora es cuando hay que presionar a los maricones de estos. A los que... No, es punto. Nos hacemos una cuarta... Bueno, este hidro... Sí, sí, que no... Que cojones acaba de pasar. Nos, ha, nos han disparado ellos, ¿no? Sí Un poquito joder puta Sí, sí, pero es que este si aildo Ah, no, nos puede dar curación Más que nada es la curación, ¿eh? Porque el loot, vamos bien Yo voy de putísima madre Pero muy bien, además pues ¿Qué tal? ¿Qué hay? Sniper silenciado legendario Y escudo, tómatelo si Culo me lo grande, tómatelo Ah, no, que okay. no. voy a... 150 LOL Ni si siquiera se ha dado a LOL Eric, solo no. quedan... ¿Dos equipos? Somos sí. los mejores. ¡Eh, míralos ahí! ¡Están todos en torres! Lo he marcado. ¡Qué okay. ratas! Sí. ¿Pero esto qué es? ¿La temporada 3? ¿Te lo juras no? Que la ¡Oh! ¡El techo, este techo, este techo! Le tiramos la construcción. No, nah, no, nah, nah, salta, salta, amigo. Le tiró la construcción. Pero nada, nada. que puse esto aquí. ¿Dónde para, están amigo. los otros, Mirá Eric? De los, los de la torre. Los de, los de antes, ¿no te acuerdas? ¡Eh, míralos ahí, míralos allí! Cuidado, no, que te disparan los de aquí delante. Estamos en medio, eh. De, de los dos. Ya. De los dos. Pins. me van a hacer un sándwich, eh. Le acabo de dar 105 a 1 Venga, campero. Es una bestia, Erik. Aprende a jugar. Erik. De ahí delante, Neneo. Cuidado, eh. Andrew. no? ¿Es tú? Sí, yo soy yo. Vale. Me van a hacer un sándwich, ¿no? Esto me lo ha recordado mi Tenta, tenta, tenta porque mira que coche va bueno Bordeamos. Bordeamos. Erik, atento porque he, he, he, he, he, he tirado el mejor coche. No, Cuidado, los francazos todo. del otro team, eh. Cuidado, del otro team. Ey, se lo he tirado todo con ese cohete. Vale, vea el otro team, nos está franqueando, eh. Me ha disparado justamente saltado. Ah, no, no nos está franqueando, está apuntando al otro. No, no, a mí me han disparado, eh. A mí me ha llovido en el paso, a mí me ha llovido en el paso, pero soy una vez que le esquivo. No puede ser que tengan el, el punto de allí. No puede ser, tío, qué ratas. Te vas a comer un francazo de TFU de estos que no saben ni cómo te han llegado. Cuidado aquí a la derecha, eh, estos que nos la pueden jugar. La, la cosa es que no nos hagan sándwich, hay que centrarse en lo de esta montaña, los juegos de... Y esos es de allí, que Cuidado claro. que tienen acá, ¿eh? Asuma de pedazo de cabrón. Se ¿Eh? de disparan de... ¿Eh? entre ellos, ¿eh? Bueno, se están disparando. Ah, no, hay una triolina aquí, ¿eh? No sé si es muy arriesgado, pero nos quedan 10 segundos. A ver, no sé, ¿eh? Hacemos, no nos están viendo Podemos es que... salvarnos, ¿no? Si se... Ahora que se están peleando entre ellos Vamos a usar la tironea Pero está la tormenta, ¿no? Da igual La cosa es llegar ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! Ahora no saben de nuestra existencia ¡Vamos, Están aquí, están aquí Sí que saben de nuestra existencia ¿Vale? Hay unos días, ¿no? Cuidado ¡Buena! Bueno, aventado, el otro, el otro Sí, voy a dejar un Cuidado, el otro, tiene que estar por aquí Buena, eh, ¿no? Buena Tenemos a los pocos aquí delante, al otro team no, este está Cuidado, eh <risa> me ha y solo... Eso Era un tifue eh. Está muerto Vale, cuidado, este. el compañero, el compañero está en el árbol Francazo, Francazo, el compañero Cuidado cuidado de la izquierda, ahí, ahí meto, meto un RPG, bonito Le he roto la pared. ¡No! ¡Que se me hizo francazo, compañero! ¡No! ¡Qué fallo, tío! Más grande, mía. A lo mejor no, ¿sabes? Tengo lanzadera, eh. ya Erika, ya hay el loot de uno, tío, porque lo he matado ahí con el cohete, estaba ahí. Vale, tenemos un avión aquí, pero no sé. No, Yo ¿eh? estoy pensando en suicidar el avión hacia. Pero no, no, no, no. Vamos a marcar eso vale, para que se despiste en un momento a girarlo, Eso Son cuatro promedios. Cuidado, cuidado, cuidado que están ahí delante. Ahí dónde? ¿Dónde están? Los dos, en ese cubo. Si me si Puedes matado, colar matado, ahí un RPG o algo. Lo, lo veo, lo veo, lo veo. está ahí, adelante. Puedes colar un RPG o algo. Se está intentando ir. Les he dado, les he dado. ¡Oh! Buenísima, buenísima lanzadera. Lanzadera. Lanzadera, no. La ha puesto, lanzadera oh. Es nuestro Vamos, no, o sea, no. Arnaud Lo torturamos, este lo torturamos, sí, este sí, este lo torturamos ¡No, es malísimo! Disparale, disparale, no nos la podemos jugar le, le pongo torreta, ya está Salda ahí no ¡Buena! 9 kills 9 kills, 9 y 5 kills, de puta madre no ¡Buenísima! ¡Somos buenísimos! ¡Somos buenísimos! ¡Somos bestias! ¡Somos bestias, tío! Y el Victor sigue. Ah, no, no. Bien, ah, Ha la play. Somos bestias. No, que nos pasa. Cayendo en pisos, reventando.